esta noche hay una canción muy bonita que canta Dianita. Unas fuertes palmas para Diana. ¡Bravo! Y la canción se llama Nunca dudes. <risa> Marí, alí, alí, alí, alí, alí, alí. <risa> I'm gonna you to the Ooh. Mm -hmm. opportunity Gracias.